Santiago, estoy tratando de subir el manquehue, espero que no esté cerrado, ya pasó el primer portón hace mucho tiempo que no vengo para acá, quería contarles un par de cosas eh, youtube está desfasadísimo, no sé si algunos recuerdan que mi computador empezó a fallar y lo publiqué, uh. eh, ¿Qué estaba diciendo, bueno mi computador estaba fallando resulta que lo pude arreglar, pero para darme tiempo para arreglarlo Hice como ocho videos que subiendo los jueves y domingos me cubrían cuatro semanas, un mes completo En eso también se sumó que abrí la cuenta de Patreon Hola qué tal mis queridos patrones Los chicos que están ahí están enterados absolutamente de todo No me pregunten por qué pero soy un fanático de las aspiradoras Ellos ya saben qué es lo que está pasando ahora 30 de abril Si no han sabido de mí en un tiempo es porque han pasado muchas cosas Un ojo me invitó a hacer un elibike al provincia Estoy subiendo el manquehue no porque haya venido a andar a Santiago, sino que porque la, con la Valentina Estamos viviendo aquí Estoy emocionado de estar en nuestra nueva casa con la Valentina Con eso le estáis sacando mucho peso a la rueda delantera Decidimos arrendar por un año Para ver si tiramos para arriba los proyectos Y ando con ganas de hacer clases Y ver qué más se puede lograr La Valentina está ejerciendo en docencia Trabajando en un hospital La idea es probar un año Y ver qué pasa Esto probablemente se vaya a ir en varias semanas más Así que desde el pasado les mando un abrazo. <ríe> Llegué a la primera cima, por así decirlo. Ahora me voy a tirar para allá. Eh, me lo voy a tomar con calma. La mudanza no ha sido menor. Y hoy día me viene a despejar un rato andando no con mochila, tripo de nada. Así que vamos a ir a pasear. ¡Qué rico! Oh, está sueltido está muy rítmico muy rítmico hola guatón Jugo uh, ¡Plano! ¡Y casi pasado! ¡Oh, qué rico! ¡Está muy técnico! <risas> Sendero ciclístico. ¿Ciclístico sale? Oh, ¡Egipcios! ¡Clásico manquehue. ¿Dónde estoy? Oh, no entiendo nada! ¿Esto del cóndor? ¡Clásico! Este yo sé que lo he hecho. Y llega a Agua del Palo o algo así o salí por acá ya no me acuerdo de nada bueno. <risa> Shit. uff to tu casco. Tengo la pata de cambio doblada. <risa> desde aquí, mai. Mierda. Oh, a lo handy. Ya vamos a hacer un tip para eso a ver si funciona enderezarla. ¡Uh! Oh, oh, ¡Oh, como me tiró para afuera! ¡Ratatata! Creo que estoy haciendo las peores líneas del mundo. La Intenda. <risa> uh. Por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Uh, oh, estamos en parpa. Oh, el clásico está hostil. A la zanja. Oye, oh, yeah, pero... <risa> ¡Está acuático! Egipcios clásicos. Este no lo conozco. 1,2 kilómetros. Dificultad alta. Tengo miedo. Acá hay un cortado. Partiendo por eso. que viene, que viene, que riga las curvitas switchback casi uh oye -oh. uh -oh. uh -oh. pero bueno <ríe> Qué rico, weón. Uy. Oh, la media frena. Voy tirando el ancla en cada curva. Blop. Ladereo. Oh, como se montó. Me asalta una duda. Mucha grave esta, ¿verdad? ¿eh? Sí. Uh. Amateur, amateur. adiós oh, este circuito te tira para abajo todo el tiempo. ¡Brapapu! Uh, ¿Para dónde? ¡Oh! Uh. ¿Qué onda? ¡Oh, entobogán! ¡Pata afuera! No, esto no lo conozco, todavía es nuevo. ¡Puentecito! Acá ha llegado el otro. Por ahí salía el otro. ¡Qué lindo, bro. Es su buena bajada, bueno, es súper larga. Perro oh, como se asustaron. Ay oh, mi cambio, bueno. Esto es trick. O sea, es que no viene un cartel. No, esto es bici. Y esa piedra viene rodando detrás mío. Esto es bici. No. Uh. Mira esto. Este circuito, man. ¡Uah! ¡Oh! ¡Tobocal! ¡En la zanja estoy metido! ¡Ah! ¡Oh! el equilibrio bueno! ¡Para afuera! ¡Ah! Y aquí fue la izquierda. ¡Oh! Está épica esa parte. Y no saqué la pata. Eso se llama suerte. Y aquí, uh, ya, estoy demasiado bien ventilado, me hizo demasiado bien haber salido. Aquí cuando el chico hacía salto y yo, ese mismo pero con tarima de madera. Uh. Oh. Ahí pasa. Uh. Hola, ¿qué tal? Carolina Rabat. Hoy oh, yo vivía por acá cerca cuando chico.